De manera muy importante, quisiera compartir con ustedes informaciones muy puntuales, precisamente de hecho que han estado aconteciendo. Me llamó poderosamente a la atención un video que está circulando en las redes sociales de tempranas horas de la mañana con relación a un camión que va con una especie de furgón atrás montado, pero no tiene placa a alta velocidad. Precisamente este camión va como que no existe autoridad en el tránsito en República Dominicana. Precisamente en la avenida Jacobo Magluta, Santo Domingo Norte, ahí rumbo al Distrito Nacional. Uno se pregunta, vemos muchas veces, agentes de la DGC postados en determinados lugares, ubicado a veces en zonas donde puede haber un semáforo que tiene una intersección, que tiene un cruce y demás. Y esto nos llama poderosamente a la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos precisamente que esta, los agentes de la DGC deberían de estar al pendiente de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes se han percatado, frecuentemente uno ve vehículos en la calle que andan sin placa yo he visto esto frecuentemente. No es la primera vez con el caso de este camión que nosotros lo estamos viendo. sino eso se ve frecuentemente. Ese tipo de camiones. El caso de camiones, pero también vemos carros, vemos eh, específicamente camionetas de cargas y demás que transitan en la vía sin placa. Supongan ustedes lo que significa ese vehículo y el peligro que representa para los demás vehículos que transitan en esta vía. Miren cómo lleva... Eso es una especie de grúa de plataforma que lleva en su plataforma un fulgón, señores, sostenido con algunas cuerdas y demás. Pero yo les pregunto a ustedes, si por causa de la vida Dios libre y guarde, a esta plataforma se le cae este fulgón ahí detrás. Y eso es sin nosotros suponer lo que pudiera llevar ese fulgón ahí dentro. No sabemos qué lleva. Vamos a suponer que vaya vacío totalmente. Uno se pregunta muchas veces, señores, ¿dónde están los agentes de la DGC para fiscalizar esta plataforma? ¿Dónde están? Esa es una. Nos preguntamos nosotros, ¿por algún lugar, alguna intercesión, este camión, esta grúa ha pasado, que algún agente de la DGC debe estar apostado? Vamos a suponer nosotros que viene la Jacobo Magluta. La intercesión de la hermana Mirabal ha de posiblemente haberla tomado, pero ese es uno. Pero hacia donde él va, la Jacobo Magluta, si toma la carretera hacia Higüero o hacia el aeropuerto, tiene que salir a una intersección de peaje que está allá. Tiene que salir a una de las intersecciones correspondientes. Estoy suponiendo, para no venir aquí a tratar de acusar o no a la autoridad, sino ser lo más objetivo posible sin parcializarme. Yo creo, señores que muchas veces vemos a gente de DGC que están justamente en una matica detrás de un semáforo a ver quién se toma la luz en rojo, escondido. No están regulando de detenerlo a usted, sino ellos están escondidos para que si usted se fue en amarillo, detenerlo ahí. Pero si usted está adentro y cambió en amarillo, lo detienen y hay que fiscalizarlo a usted. Digo en caso, pero muchas veces los vemos postados en zonas donde no están haciendo ningún tipo de labor que se necesite. Entonces, yo creo que este tipo de casos, especialmente me voy a circunscribir a este tipo de plataformas, que andan con vehículos encima, muchas veces sin placa, muchas veces no se sabe qué tipo de traslado se esté haciendo y demás. Todo eso ocurre con estos, este tipo de plataformas. Ahora, esto es un peligro en la vía pública. Este, esta grúa de plataforma con ese fulgón encima, solamente sostenido con tres cuerdas de esas que son de malla, eso es un peligro total. No me diga usted a mí que ante cualquier situación, a la velocidad que va ese camión, esa grúa de plataforma, en momento de tomar algún tipo de rebase, como lo hacen ellos totalmente temerarios... Rebases que no tienen nada que ver para medir la posibilidad de poner en peligro la vida de las demás personas. Entonces, yo me pregunto ahí, mis amigos, si vemos tanto a gente de la DGCEP aquí en la vía pública, debajo de los semáforos o no, en cualquier otro lugar, señores. ¿Por qué no están para supervisar este tipo de vehículos pesados que representan un peligro en la vía pública? Me pregunto... Me pregunto, ese video, señores, se ha hecho virar en todo el día de hoy en las redes sociales. Nos preguntamos nosotros si están disponibles muchas veces para estar próximo a zonas donde pudieran detener a algún ciudadano para fiscalizarlo y ponerle una multa. Que ellos no imponen multa, ellos fiscalizan. Según dicen ellos, la fiscalía, el Ministerio Público y entre un juez es que a usted le corresponde la multa por la, acción o la infracción que usted haya cometido. Señores... Este es un peligro. La placa de ese vehículo y hago el llamado. Aprovecho este video que es viral para preguntarle a nuestros agentes de la DGC. Los vehículos sin placa no deberían ser fiscalizados. Los vehículos que están en condiciones a veces de que no pueden circular. Muchas veces que andan sin luz en la vía pública. Deben ser fiscalizados. Esta es una oportunidad para que ustedes tomen medidas serias. Para ir directamente a un mar que es un peligro en la vía pública. Muchas veces, como están ustedes en condiciones que a veces no se suelen ver de manera muy clara, detrás de una mata para fiscalizar a un ciudadano. No hacerle llamado a que se detenga, que la luz va a cambiar amarilla. No, ellos permiten que pase para ahí. Fiscalizarlo. Y aquí donde están ustedes, ¿Dónde está la DGC con este vehículo que anda como arma que lleva el diablo. A alta velocidad y no solamente eso. Sin placa, sin la debida documentación, el permiso de ley para este vehículo poder circular. Qué lamentable, señores, mi llamado a la atención a la DGC, con las mejores intenciones de que se pueda actuar. ¿Ustedes saben cómo? De forma tal de hacer cumplir la ley de manera real, sin parcialización. Claro que no.